Muy buenas noches, tardes, noches, noches, tardes, lo que sea. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, eh, decía uno de los grandes, John Rockefeller, en todo fracaso hay una oportunidad nueva. Entonces yo sé que hay gente que está ahí ya un poco fastidiadilla con el tema de FTX. Espero que las cosas se resuelvan y, bueno, es que eh, de una forma o de otra eh, finalmente se puedan sacar... Eh, ese, ese dinero que tienen ahí trincado. Eh, se están diciendo muchas tonterías en las televisiones que me han parecido una auténtica barbaridad, eh, pero bueno, eso es lo, La ignorancia es lo que hace, ¿no? Eh, y no solo la ignorancia, sino que, claro, no así, la, las coletillas. Si lo hubieras tenido en un banco, no te hubiera pasado. <risa> es acojonante, o sea, son mentirosos de más no poder. Eh, pero bueno, lo que sí que es una locura es el, los precios que han alcanzado pues la, todas las monedas eh, de Justin Sun eh, en FTX para que la gente saque y gente que está comprándolas un 500% por encima, hasta un 1000%, 1200 incluso por ciento, que ha estado el JST. Es una auténtica barbaridad. Para bueno, pues al final voy a perder un 90% para espérate, relájate, yo digo, eh, no sé, eh, perdido ya lo tenías, con lo cual espera un poquito a que eso baje y no hagas el loco para, para sacarlo ahí, venga, hala. Eh, el regulador tampoco hace mucho mucho favor, porque bueno, dice que, pues eso, como siempre, no, vamos a bloquear los bienes que tenga, tal, sí, vale, pero no bloqueéis que la gente pueda seguir sacando con, con este acuerdo con el que se ha llegado con Justin Sun y toda la red Tron, pues para, para ello, digo, eh, es lo que se me ocurre iremos viendo poco a poco los daños colaterales que hay pero es un punto importante a tener en cuenta, es decir, el mercado eh, cómo se va a curar de esto, cuánto tiempo le va a costar, ahora podemos ver un poquito qué ha pasado anteriormente y cuánto tiempo nos ha llevado curarnos de esas cosas eh, y como decía Warren Buffett, otro pez gordo, ¿no? <ríe> Solo cuando baja la marea descubres quién ha estado nadando en pelotas, bueno, dice desnudo, yo digo en pelotas, así que es eso, es la historia, es decir, esto es la punta del iceberg, va, va a haber muchas cosas que van a, a salir, de momento está habiendo bastantes daños colaterales, está habiendo muchas más empresas que habían invertido ahí, o sea, hasta BlackRock tiene por ahí algo, o sea, eh, ojo, eh, el daño es importante, pero lo que no entiendo es lo de siempre, ¿no? Como un, se ha dejado como se ha dejado esto, invertir todo eso en FTT. no lo sé yo no lo veo pero dónde está el dinero es decir yo es mi pregunta hacia vosotros vale para comprar todo ese FTT vale de, de Alameda Research por ejemplo ha entrado un dinero dónde ha ido a parar no se ha volatilizado no se ha esfumado cómo ha cambiado de manos Digo, eh, es, es un poco la, la historia. ¿Cómo ha cambiado de manos de ese dinero? ¿Dónde están esos dólares que han, que han entrado ahí para pagar ese, ese FTT? Se ha cambiado por FTT, pero todo ¿ese dinero dónde ha ido? Es la, la cuestión. Esos 8.000 millones que ahora hacen falta, aparte de que, evidentemente, malas inversiones, malos apalancamientos eh, y, bueno, pues, hundir, hundir la flota. ¿Dónde están? A ver si alguien me, me puede decir eh, o iluminarme en cuanto a eso. Bien, eh, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver en ocasiones anteriores qué daño nos ha hecho. Venga, lo vemos, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, estamos en Bitcoin, Binance contra el Títer. Que no sabemos tampoco si el Titer lo van a mandar a tomar por saco, pero bueno. 16.760, tuvimos una caída hasta los 15.600 rebotamos hasta los 18.200 y bueno, pues estamos retrocediendo. De todo este retroceso que hemos tenido, de momento, de momento, vale, pues bueno, hemos tocado el Golden Pocket y automáticamente hemos empezado, aquí rebotamos, aquí volvemos a tocarlo y rebotamos. No, son, no hemos sido capaces todavía de pasar del 50%, la línea azul, y bueno, ahí estamos reposando, intentando a ver si, si, si para esto. ¿Cuál es el problema? Que el técnico por técnico es difícil ahora mismo. ¿Por qué? porque sabemos que dependemos de todas estas noticias tan negativas, y a pesar de las noticias tan negativas, no seguimos cayendo, al menos todavía no hemos perdido el mínimo anterior. Eso es tremendo, ¿vale? O sea, eso es increíble. Eh, vamos a ponernos en diario, porque claro, eh, cuando pasó lo de luna y, y demás, pues bueno, nos pegamos otra castaña importante, ¿vale? Y bueno, pues, no sé, está todavía aguantado bastante más que esta es decir, el mercado se ha acostumbrado a tortazos, así por estos motivos y además que, eh, fijaros cómo de esta, la zona cuando perdimos la, la Rose Line, estuvimos aquí tonteando caímos y sí fuimos a intentar recuperarla toda esa zona de 30.000 vale una y dos veces y pum y al final nos fuimos al carajo pues, con, con Luna, el UST y toda la, la leche bendita con todo lo, con todo lo que cayó ahí y ahora, de momento, eso fueron, pues fijaros, de caídas y decentes, uno, dos, tres, cuatro días con algún intermedio por ahí, ¿no? Y aquí, de momento, hemos caído solamente dos días. El día de hoy no puedo decir que hemos caído porque, como no hemos pedido el mínimo anterior, bueno, pues es relativamente un descanso. Un descanso. Mucho ojo porque cualquier noticia muy chunga que se produzca a lo largo del fin de semana una complicación, alguna declaración rara, negativa, puede hacer que a lo largo del fin de semana se sufra bastante. ¿vale? Entonces, mmm, eh, yo tendría bastante cuidado con esas cosas. Eh, importante, para nosotros es súper importante y lo que nos está sosteniendo es que el mercado está verde. ¿vale? Si el mercado tradicional, vamos a ponernos en diario. Si el mercado tradicional eh, hubiera tenido dos días laterales un poquito complicados, ya os digo yo que estábamos metiéndoles un ostión importantísimo. Ahora, cuidado, cuidado la semana que viene, cuando el SP500 pueda acercarse a la media de 200 y a la línea de tendencia. Mucho ojo con esto, mucho ojo con esto, porque yo creo que a lo largo de la semana que viene, bueno, la media de 200 está bastante cerca pero la línea de tendencia todavía la queda un poco más, no sé si la semana que viene, pero tiene pinta de que sí, tal y como van las cosas. Mucho ojo porque, claro, retrocederá. Y también con las noticias sobre, sobre el índice de precios al consumo en Estados Unidos, eh, ha bajado, ha bajado, pero no siempre va a bajar. A ver, bajar, ya sabéis, subir menos. Uh, no siempre va a bajar, es decir, las cosas ni suben ni bajan en línea recta. Van haciendo... Esos dientes de sierra, que son los que nos machacan. Ahora bien, hay algo muy bueno que se está produciendo y que se ha producido y que va a seguir madurando, yo creo, que lo veremos en el vídeo de mañana, que nos dice, estamos en el principio del fin. ¿vale? Solamente es eso, estamos en el principio del fin. Hay que verlo, hay que verlo, mañana le echaremos un ojo. Eh, para hoy, importante. Vamos a ir a donde quiero ir, aquí, futuros del CME, a ver cómo cierran, en qué precio cierran, para ver ese gap trading del fin de semana, si podemos de alguna forma, bueno, pues aprovecharlo. Ya sabemos que tenemos ahí varios gaps pendientes, este 28.000, estaba bien bonito para, para ir a por él, pero bueno, todo lo que teníamos por debajo, excepto el de 9.000, o 9.000, 9.500, creo que tenemos por ahí unos 9.500, ¿no? Antiguo. A que se está sin cerrar al final al final me voy a tener que callar y le voy a tener que dar la razón a la, la uno de, que, de que vamos a cerrar ese gap no lo veo a ver. fijaros aquí el, el que se abrió aquí fue tremendo este fue muy muy muy muy bonito pero había aquí aquí tenemos uno vale que no se terminó de cerrar ¿Veis? aquí abrimos y se bajó hasta los 9865 pero el gap viene desde aquí, desde los 9.655, ¿vale? Ese gap no se ha cerrado. Es, a ver, es un gap de 300 dólares, tampoco... Pero claro, a medida que vamos bajando, ¿sabes? no le damos importancia, Ah, no pasa nada, son 300 dólares de gap. Pero es que a medida que vamos bajando, ostras, eh, como que... Fijaros el de 24.000, por cierto, está aquí, ¿vale? Nada, este, tremendo, y lo hemos cerrado y ni nos hemos dado cuenta, ¿Por qué? Porque había cosas más importantes en las que pensar en ese momento. Pero, eh, bueno, vamos a, a, a pensar de que no se va a cerrar. Estaría, estaría interesante que no se cerrase nunca. Eh, tampoco tienen por qué cerrarse, cuidado. ¿vale? Entonces, bueno, estamos en un punto interesante, quedan dos horas y media para el cierre del mercado de, de futuros del CME y en el punto en el que se quede... Pues bueno, será el punto en el que seguramente a lo largo del fin de semana juguemos como juguemos, podamos eh, abrir el, el lunes. Pero también es posible que tengamos una muy mala noticia, sigamos cayendo, dejemos un, un gap abierto en la parte superior y ya lo cerraremos el día que, que se vaya de vuelta. ¿eh? No hay que confiar demasiado y más en estos momentos en los gaps. Eh, pero bueno, lo, lo vamos a ver en el comportamiento del precio. Eh, vamos a ir viendo a lo largo del fin de semana si vale o no vale la pena y si puede ser que vaya a, a abrir sin cerrar gap. Bien, dicho esto, Ethereum ha hecho un movimiento bastante mejor que el de Bitcoin. Últimamente sí vuelve a comportarse mejor que Bitcoin. Eh, está aguantando esta zona de soporte entre los 1.250 y los 1.290. Así que bueno, bien, en principio dentro de lo malo no ha estado, no ha estado mal, no le ha afectado o más, bueno, no le ha afectado, le ha afectado a todo el mercado, no vamos a decir tonterías, pero que se está comportando un poquito mejor, eso es bueno, el total market hoy reduce un poquito eh, carga, pero manteniendo los 800.000 millones, así que bueno, está bastante bien, y eh, la dominancia de Bitcoin, bueno, pues atravesando esta zona de soporte, que posiblemente mañana, sábado, sábado, día de altcoins, ¿vale?, pues pueda seguir, eh, ...atravesando a mañana... ...vamos a ver si se viene a esta zona del mínimo anterior... ...en 38, 9 39... Eh, ...y bueno pues... ...veremos a ver de qué forma... ...se solventa esto... ...en cualquier momento cuidado... ...perdón... <ríe> ...en cualquier momento cuidado porque puede pegar un buen rebote... ...e irse a la línea de tendencia... Vale, Estaría que las altcoins pudieran sufrir, sobre todo las que estáis contra el Bitcoin. En cuanto a los cortos de Bitcoin, ayer cerraron bastante arriba y siguen creciendo. La, el, lo normal es que se nos vengan hasta la zona de la línea de tendencia. Una vez que lleguen, prepararos, ¿vale? porque descargarán. Y normalmente, cuando llega a esta zona, ya he visto que, con qué potencia descargan. vale Pum, pum, pum. Que puede ser como esta vez. Pero claro, esta vez tener en cuenta que es de la entrada La entrada en el canal y fue bajando Poquito a poco, bueno, aquí estos latigazos Son importantes, pero una vez que llega abajo Toca y cae fuerte ¿Vale? Toca, cae fuerte Toca, cae fuerte pues, eh, Esperemos que toque y caiga fuerte Y bueno, pues eso será relativamente Bueno, porque eso es simplemente un Punto de posición, está llegando a máximos Históricos también en RSI ¿Vale? Fijaros que tenemos aquí estos dos máximos Bueno, pues le queda muy poquitito Para llegar a esa zona en el momento que toque que toque ahí arriba y listo eh, el resto de altcoins bueno, pues a, aquí estamos los FTTs perdiendo, qué raro ¿eh? ¿no? está ahí un poquitito muchas sufriendo, hay mogollón mogollón de sangre en el mercado, por eso se ha puesto la gotita ahí, que colma el vaso eh, en, la, en la carátula del vídeo, y bueno, pues tenemos aquí, vamos a ponernos por porcentaje de cambio, pero al revés porque si no es un poquito difícil de ver DD, PERP, con un 18%, la volatilidad subiendo un 12,74%, muy mucho. Los shorts ya hemos visto, un 12%. Eh, CRTS, que tiene un 10,5%. OVR contra Ethereum, hoy abajo, baja Bitcoin, pues OVR contra Ethereum, sube un 7,35. Es yo lo tengo por eso, pero es un valor muy a tener en cuenta en estos, en estos momentos de caídas. Eh, Uniswap, muy bien, 6,41. ANT, 6,24. Eh, Nexo aguantando contra el dólar un 4,28% al alza, bien, los huevitos también andan por aquí eh, Musk, que nos dio varias sorpresas hace unos días, pues bueno, aquí lo tenemos un 2,86, 2,89, Gala Games un 1,73 y bueno, ya poca leche, eh, el USDC subiendo un poquitito eh, en detrimento del USDT que está ahí un poquito más, más jodidillo no he visto, vamos a ver la dominancia porque es interesante también de vez en cuando eh, fijaros que las dos líneas que trazamos hace unos días, rojas, eh, en esos máximos eh, del, del año 17, vamos a recordarlo por aquí, vale estos dos máximos que había después de, de la, del principal, eh, como están funcionando perfectamente, como en su día fueron también aquí una resistencia y un soporte, eh, bueno, pues aquí están funcionando ahora mismo, de punto yo creo que siguen siendo un punto de parada. ¿vale? Eh, eh, creo que todos estos daños colaterales, además, nos van a ayudar más... <risa> valse, eh, en, en, en todo este camino ¿no? y creo que la zona de, de 14 debe de ser en, en esta línea de tendencia ¿vale? en esta línea de tendencia que tenemos aquí pues posiblemente sea la, una zona en la que vayamos a ir a, a visitar ¿eh? Eh, yo lo tengo muy presente y bueno pues yo que sé si, si no llegamos bueno pues no, pues, no, pues no hemos llegado pero, pero la pinta que tiene y que tal y como está afectando a todo el mercado para haber hecho una salida de nube en condiciones tendríamos que haber hecho hoy una vela verde y, y haber abrazado por lo menos la, la, la, la vela principal del día anterior de la caída. No lo hemos hecho, ya no hay mucho más, estamos a viernes, o sea que vamos a ver qué hace el fin de semana. ¿Puedo hacer banderita y seguir cayendo? Por supuesto. En cuatro horas, de hecho, o sea, hemos caído estamos empezando a hacer una banderita, en principio podemos empezar a hacer una ascendente, pero yo no las tengo todas conmigo, no las tengo todas conmigo, a pesar de que, bueno, hay un indicador importante que nos va a decir y lo vamos a ver mañana, eh, que estamos en el principio del fin, pero he dicho eso, el principio del fin, ojo. Eh, bueno, yo quería ver la, la, el USDC, por ejemplo, dominancia 5%, sube hoy, USDT 397. O, es decir, a ver, no está mal, ya para mí lo quisiera, ¿no? Vamos a ponerlo en diario, ¿vale? O tú, porque pone aquí 8.43 y aquí pone 3.94. O sea, unas cosas un poco raras que a veces pasan. ¡Misterios! ¡Misterios! ¿Vale? Y USDC, plaf. un 5%. ¿vale? Yo me fío de lo que pone aquí. Entonces, bueno, mmm, vamos a ver, vamos a ver, ¿vale? Cuando cierre el día tendremos los datos, los datos eh, correctos, pero muy bien, está en torno al eh, total 5431 1 y eh, bueno, 8.43, otro de los 3 es falso, es totalmente falso ese número. Vamos, ni de coña está en el 8.43 USDT, al revés, yo creo que estaría inclusive más abajo. Pero bueno, mmm, ya, lo, ya lo iremos viendo, si hay, bueno si hace un doble techito estaría bien para ahí, sea carajo. Yo no quiero que se vaya al carajo, eh, cuidado. Eh, la dominancia de otro bestia, el BNB, hoy ha bajado un 1,48, pero eh, cogió el 5% y de momento no lo ha soltado. Es decir, en la zona en la que eh, lo tocó una vez, reposó atrás y ya lo atravesó otra vez. De momento no lo ha perdido, se fue inclusive al 6 y pico. Está tremendo el BNB. En cuanto a dominancia, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tengamos un mercado alcista, el BNB... Eh, yo lo haría ver, ver bien de cerca pero claro, esto también, cuidado porque le van a salir enemigos, ya tiene muchos y bueno, pues le saldrán más y más con las cosas que están pasando cuando levanta empresas de este tipo o al menos cuando levanta la libre sobre esas empresas no sé yo cuántos amigos eh, tendrá por ahí Bien, eh, dicho esto, pues poco más que añadir. Chicos, eh, hay que tener mucha paciencia. Eh, hay que tener... Bueno, pues vemos que esta línea de tendencia que teníamos, que ha sido la que hemos perdido, bueno, es casi la zona nos ha hecho de resistencia y vuelve otra vez a tirar abajo el, el RSI. Eh, yo esperaría, esperaría a tomar decisiones, esperaría bastante, porque esto, esto retrasa más todo el, el panorama que teníamos. Y lo dicho, si no salimos al alza la semana que viene de una forma clara Le, mañana veremos lo que, lo que viene, lo que viene detrás eh, tanto positivo como negativo primero vamos a ver lo negativo, hacia dónde podemos ir pero lo positivo eh, es lo que tenemos que seguir para ver el punto cuál es el punto adecuado para decir venga, ya nos vamos para arriba así que chicos y chicas, como digo siempre invertir como mucha cautela, guardar liquidez porque vienen oportunidades y que la paciencia os acompañe, chao chao